el día de hoy chicas les traigo déjenme empiezo limpiando la cara porque me la pero fui a llevar el enano a la escuela y de todas maneras agarra polvito así que déjenme dar una limpiada en lo que con, nos conectamos y estoy limpiando mi rostro con estas toallitas faciales solo para quitar el polvito que traiga así que vamos a darle una limpiadita para que el maquillaje pues quede mejorcito. Vean, y según yo ya me lavé la cara, pero con esa salidita a llevar a la escuela al enano, sí se pega polvito. Así que, mejor me le doy una limpiadita más. Y el día de hoy tendremos un maquillaje mexicano súper facilito, que cualquiera chica lo puede hacer en casa. Con productos bien accesibles. El día de hoy voy a estar utilizando esta paleta que ya es viejita, pero a mí me encanta cómo pigmenta el color rojo. Es de Beauty Creations, la de Alicia. Y pues me encanta este color rojo mate que trae aquí, porque pigmenta súper bien y para los maquillajes mexicanos queda súper, súper bonito. Voy a utilizar esa paleta de Beauty Creations. Solo voy a utilizar el color rojo porque me encanta cómo pigmenta de fuerte y para un maquillaje mexicano está súper, súper bueno. El de Beauty Creation. Igual trae una gama bastante amplia. Para varios maquillajes. Así que si te interesa una. Paleta de sombras. Pues que te sirva y te sea funcional. Esta está súper buenísima. Les digo que yo solo voy a utilizar este rojo. Porque tengo estos dos tonos. De Marquet: Que es el tono. Noir, Esmeralda Noir, Me encanta este verde. Y tengo este otro tono que es el cristalín que es como un blanco aperlado pero se ve hermoso así que voy a usar estos dos combinados con el rojo de esta paleta porque como ustedes saben el maquillaje de Make Kay es bastante neutro entonces pues no trae tonos así muy fuertes así que voy a empezar con estos dos y a utilizar la de Beauty Creation para darle ese tono rojo de mexicano comenzamos con corrector, igual si a ti te gusta aplicar primer pues puedes aplicar primer pero a mí me encanta más el corrector el terminado que le da porque le da un color mate a todo mi ojo y me quita esa tonalidad oscura que tengo así que vamos a comenzar la diferencia con el corrector como unifica todo ese color en el ojo y pues ya nada más con mi beauty Blender voy a difuminar el exceso y listo Vean cómo matifica el tono de mi piel. Y voy a hacer mis cejitas de una vez. Voy a estar utilizando este dúo para mis cejas, que es el lápiz de Merkey y la gel para cejas. Y voy a estar utilizando mi pincel de cejas también para peinarlas y poderles dar forma así que comienzo en la parte de arriba dándole forma Bien. como me gusta que quede con un piquito pues marco el piquito y bajo hacia la parte exterior de mi ceja y listo oh my god me eso le metí el dedo ok vamos a hacer esta manchonía ok sigo con mi otra ceja de igual manera apenas de abajo para darle forma Y vean cómo va agarrando ya forma mi ceja con una simple rayita que marqué. Ahora voy a marcar la parte de abajo. Y de manera hacia afuera. pelito, voy a con el mismo lápiz dibujar el cabellito que me falta en esa área listo y de igual manera aquí enfrente dibujo el cabellito para rellenar y me encanta este Lápiz chicas de Mary Kay Porque es súper práctico Y no te da el Pintadón así De golpe que te quede Manchado feo Sino que te dibuja como el pelito Por pelito bien natural Vean si me manchan No hay problema porque Ahorita con la Bien fácil se limpia Vean Súper fácil y te dura todo el día. Así que aquí voy a dibujarlo un poquito más. Y ahora este lado. Y como aquí veo que le falta. Listo. Ahora peino de nuevo. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar con mi gel. Con este. Pero voy a quitar el exceso antes de sacarlo para que no quede así todo Bien, suavemente. Suavemente solo para rellenar. Igual de este lado. Suavemente, solo para darle relleno a esas partes blancas que están sin cabellito. Y para acomodar también pues, los cabellitos de la ceja que se queden en su lugar. Y listo, con el mismo peine vuelvo a darle una peinadita. Lado bueno, de este lado es el cepillito para afinar y de este lado es como una brochita. Con esta y mi corrector voy a limpiar Se lo coloco aquí un poco, otro puntito aquí, otro aquí y con esto es suficiente. Ahora sí, con mi brochita que es la del otro lado del cepillito, comienzo suavemente a limpiar por todo el borde de mi ceja. Solo arrastro. De todo lo que es la orilla con el pincel y ahora sí con mi video blender voy a retirar el exceso hacia arriba siempre chicas hacia afuera acá hacia afuera retirando el exceso y le vamos a poner aquí hacia afuera hacia afuera todo todo Listo, listo, listo. Ahora sí voy a comenzar con mis sombras. voy a usar la paleta de Beauty Creation el tono rojo porque Mary Kay pues son tonos bien neutros los que utiliza Mary Kay si tiene tonalidades como azul fuchsia, el verde ese que les enseñé el verde esmeralda pero Mary Kay se caracteriza mucho por uh, que su, sus colores sean tonos neutros para facilitarte uh, el hacer un maquillaje diario quien, pues ustedes saben que nosotros para un maquillaje diario pues no vamos a estar utilizando tonos naranjas o neones, porque pues de diario no vamos a tener el tiempo de estar difuminando y todo eso. Entonces por eso se caracteriza Mary Kay eh, hacer solo tonalidades neutras. Tienen algunos que otros tonos con shimmer, con brillito. Pero son tonos bien neutros, como este vean que les enseñé que es el que voy a utilizar como el blanco. Solo como para darle luz a tu, a tu maquillaje. Pero sí la mayoría de sus tonos son bien neutros. Porque Mary Kay es como para la vida, vida diaria, chicas. O sea, Mary Kay lo que eh, quiere es como que el maquillaje, los productos, el maquillaje sea algo súper accesible y rápido para tu vida diaria. Entonces, este, pues por eso se caracterizan mucho por tonalidades neutras. Tonalidades no tan fuertes, no me tenga más neones ni nada de eso. Sino tonos vean más neutros. Toda esta es la gama de sombras que he manejado durante añalales Y pues, si pueden ver, son. Sí, si tiene un poco de color, pero no son colores muy llamativos. Porque son pensados en la mujer verdadera y en la mujer de pues ocupada, ¿no? como todas las mamis que nos la pasamos súper ocupadas, entonces no tienes el tiempo como para decir ay me voy a sentar como ahorita yo, hacerme un maquillaje de una o dos horas, no, entonces todos estos productitos vean la ceja me la hice en minutitos, ahorita porque estoy aquí en el, pues, me tomó más el tiempo para hacerla pero tú, tu ceja te la haces en menos de tres minutos con estos tres productitos y yo del diario no la rectifico, chicas. Yo del diario con la misma uh, maquillaje, pues la rectifico con la brocha. Y con, solo uso estos dos productos. Si quieren que les haga un maquillaje del diario, como yo me... lo a así rapidito, instantáneo, siempre, comentenme y yo con gusto se los hago. Así que vamos a comenzar ahora sí con lo que es el tono rojo. Que voy a estar usando este, les digo, de... La paleta de Beauty Creation Es de tonalidad roja mate Ahí sí se ve sí, Este Para darle Pues ese color de bandera no a mi, a mi ojo Voy a estar usando ese rojo En Toda la zona de aquí de arriba Toda esta zona Porque vamos a hacer Un maquillaje patrio Como les dije al principio Así que voy a estar colocando el tono para poderlo difuminar ahorita. Ahorita solo lo voy a colocar, no quiero que quede tan arriba. Bien. Así que voy a estarlo colocando ahorita suavemente. Ya saben, como un golpecito ligero para colocarlo. Con la misma brocha voy a armar como un ligero, uh, se puede decir como un ligero piquito, pero que no quede hasta arriba, solo así como hacia afuera. Ligeramente con mi misma brocha lo voy colocando así. Sigo sí. colocando el color ahora de este lado y de igual forma voy a. Colocarlo a toquecitos. Hacia afuera. Tomando como un ligero. Ganchito pero que no se marque hacia arriba. Sino más bien nada más hacia afuera. Si sí se nos mancha mucho. Pero no hay problema. Porque vamos a limpiar. Por eso mismo. En estos maquillajes no coloco. Antes mi Maquillaje que son maquillajes que tienen tonalidades bien, bien fuertes. Entonces luego me mancha el maquillaje y es bien difícil poderlo rectificar. Así que con este pues sí vamos a maquillar después. Os voy a difuminar suavemente hacia afuera. No voy a difuminar mucho. Perdón, ¿por qué? Perdón, porque quiero que quede el tono bien marcado. Así que solo va a ser un poquito como para que no quede parchoso. Solo así ligeramente. Ya saben que es como en forma así como de arquito y suavemente. Sin meterle presión al pincel. Listo. aquí en medio Ahora de ahí voy a pasar voy a limpiar un poquito aquí donde me sale mucho para afuera, porque aquí ya voy a aplicar ese color que les dije de Mary Kay. como es un tono blanco pues sí, no quiero que quede manchado así que le voy a limpiar con agua micelar. agua misera. aquí está. aquí está. estamos esta de Markey es súper buenísima chicas y cuesta solo 17 dólares es un punto bastante grande vamos no, es que yo ahorita solo tengo el chiquito aquí. Voy a limpiar. No me arruiné el grande para mostrárselo. Todo mi párpado móvil lo voy a limpiar. Todo, todo, todo. Listo. Y ahora sí voy a aplicar otra vez un poco de corrector para poder aplicar el tono con mi brochita, el tono blanco. Ahora sí, con mi voy a estar utilizando esta brochita de, esta, de Mary Kay. Este es de Mary Kay para ojos. Y voy a estar colocando aquí el verde esmeralda que les dije que es de Mary Kay hacia afuera, como si fuera a hacer un delineador. de mi ojo vean solo ahí no voy a subir tan arriba de igual manera aquí solo al final y con la misma brochita voy a difuminar solo en el inicio del ojo quiero meter hasta el final y ahora se va a colocar en toda esa parte del corrector voy a colocar la sombra cristalín que es esta y esta la voy a estar se me hace un poquito grande pero con esta que es para colocar sombra en toda esta zona de aquí vean qué hermoso vean qué color tan precioso y yo, yo esto lo utilizo bastante este tono me encanta casi siempre lo utilizo así solo para darle color al iluminar el ojo y he visto que muchos de mis compañeras también lo utilizan en esa zona para iluminar el ojo he visto que algo otro lo utilizan como iluminador y también se ve divino okay, también voy a usarlo aquí en esta zona de mi ceja un poquito más el color blanco hacia acá de manera para iluminarlo y voy a hacer mi maquillaje voy a estar utilizando este que es una un, como pero tiene terminado en polvo. Así que vamos a estar usando ese. Ay, ese lo aplico con esta planita. Y ya nada más. A mí le doy una pequeña difuminada. Oh, espérame, Ya estoy empezando a maquillar y me falta mi primer. Nunca se les olvida. A mí también varias veces, chicas, se me olvida el primer. Nunca se les olvida el primer. Porque es lo que hace que todo se funda junto. Así que este es el primer que estoy usando. Ok. Aunque okay, jamás de los jamás de se los olvide el primer. Y todavía le falta finalizar. Sé que se ve medio raro ahorita. Porque no está finalizado el maquillaje. Pero. No me gusta aplicar lo de abajo. Porque. Después cuando pongo el maquillaje. Se me es más difícil si ya tengo todo terminado okay. súper práctica, esta de crema yo la uso en tono oh my God. <ríe> yo la uso en el tono Ivory 3 y es súper práctica me gusta por el acabado que le da a la piel, yo es más difícil chicas cubrir completamente pero me gusta cuando es un maquillaje así de que no voy a ir a alguna fiesta o algo porque no me gusta traer maquillajes pesados de diario. Y si tú no tienes tanta imperfección como yo, créeme que te va a cubrir bastante, bastante bien. Y queda tu piel súper bonita. Ya me un aquí, pero... Yo siempre utilizo brocha y Beauty Blender, no solo la brocha, porque siento que con la Beauty Blender como que se compacta más. ¡Hola Lupita! Apenas vi tu comentario, ¿lo acabas de poner o ya tiene ratito? Estoy acá emocionada. Y pues si tú eres una chica sin tanta imperfección Pon un poquito de crema que te va a ayudar bastante Yo sí necesito colocar un poquito extra Porque pues tengo que tapar mis granitos Pero pues Listo, termina de colocarlo Con mi brocha Siempre cuando son cremas así chicas o mousse Es muy recomendable con la brochita esta plana Porque con la que es esta como para líquida te queda súper como manchado como así barreteado muy feo, así que si vas a usar cremo mousse, utiliza estas brochitas son bien prácticas y así vas a utilizar uh, maquillaje líquido una de estas que son aumentadas para aquí o de plano tus dedos y la beauty blender la beauty blender si nunca la dejen a un lado porque créanme que yo he notado que con la beauty blender te ayuda muchísimo como a matificar bien el maquillaje, bien. Le quita todo ese barreteadito de la brocha. La brocha te sirve mucho para colocarlo. Con la piel de si es un despapache colocándolo o agarras mucho producto y desperdicias mucho producto. Aquí ahora sí marcamos para que quede bien limpia esa zona. Listo, y ya saben, chicas, si desean que les ayude con una consulta para ver qué tonalidad de piel son para su maquillaje o para. Mm, ver qué tonalidad, qué tipo de piel son Si son piel mixta, piel seca, piel grasa Yo siempre, mi piel es mixta Porque siempre me sale brillito en esta zona de aquí Y pues de este lado si sí es un poquito seca Se me descarapela bastante lo que son los cachetitos con tiempo de frío Así que mi piel es mixta Pero no porque es mixta voy a usar uh, algo solo mixto Sino que yo siempre como mi piel es mixta, pero es tendencia a acné, pues siempre trato de usar para piel normal, porque si uso para piel grasa me sale muchísimo más granito si uso para acné, también, chicas me sale muchísimo, van a decir, pero cómo? son productos especiales, pues sí, pero mi piel ya está, se puede decir como acostumbrada de tanto producto que he utilizado de diferentes marcas para el problema del acné y como mi acné es hormonal, pues mi piel ya se acostumbró a, al producto de acné, o sea que ya el producto de acné ya no le hace ni cosquillas y pues uh, me sale más granito también con el producto de acné así que yo lo que eh, mi dermatólogo me recomiendo es que utilice para piel normal todo el producto bien, ahora sí voy a terminar finalizar esta área de aquí y ya me voy a apurar porque ya tengo que ponerle el enano. No. la sombra verde esmeralda voy a marcar esta zona ahora sí para hacer como una colita con el tono verde bueno, y se marca el final de la sombra roja ligeramente por debajito del tono rojo para marcar el final de la línea roja y esto voy a mirar con mi beauty blender vamos a mirar aquí abajo y voy a colocar de la cristalina, que es la blanquita, esta. abajo del párpado también, en esta zona de aquí. Listo. Yo te recomiendo que si tu piel ya tiene bastantes líneas de expresión, por eso si eres una persona... Madura de unos 50, 55, 60 años. Si sí te recomiendo que no utilices tonos muy dramáticos, muy llamativos. Que utilices más tonos neutros como lo que es cafés, rositas, pálidos y tonos así para tus maquillajes. Que te favorecen bastante para darle menos edad a tu, a tu rostro. Porque pues si tiende, voy a usar este lápiz blanco en la zona de acá para darle más luz a mi ojo. Porque si tiende este a verse más a las líneas de expresión. Con tonalidades como estas chicas. Así que si sí, te recomiendo yo eso. Esa es mi recomendación, ya eso sí ya está justo acá. Aquí. Si a ti te gusta hacerlo, bueno. Ya es, ya es tu problema, ¿no? Ya es tu, tu decisión y esa es mi recomendación. Pero si a ti te gusta, pues hacerlo también así, este, ¿vale? Es muy tu gusto, muy tu rostro. A cada uno que... Andy dice que no te pongas esto. No, esa es mi recomendación para hacer que te favorezca más tu maquillaje. Pero pues ya estás a gustos de cada quien ok voy a usar mi poquito de primer porque me voy a poner mis pestañas de glanetti listo y voy a poner ahora sí mis correcciones la voy a apurar porque ya casi sale el menú con este corrector si sí, pongo solo en tres zonas chicas no hago como lo hacía con los demás correctores en los demás vídeos porque ese corrector es bien bien pigmentado bastante pesadito entonces sí después es bien difícil se te marca mucho la ojera luego si pones demasiado así que con este corrector yo sí lo hago así solo en puntitos Solo, como les digo, si es un maquillaje de noche Que quiero que me dé mucha, mucha cobertura primero con el blanco Si quiero que me dé mucha cobertura Pues sí pongo bastante, ¿no? Todo lo que es el triangulito Pero ahorita como es de día Y voy a salir pues a la luz del sol y todo eso Y es bastante pesadito Como les digo, cubre bastante bien Entonces pues sí Solo un poquito, solo como para quitar ese esa tonalidad oscurita y darle un poquito de luz y aquí sí me tengo que apurar con el corrector o aplicarlo antes pero a mí no me gusta aplicarlo antes porque como apliqué una base recuerden en crema que tiene acabado polvo si deja secar la base pues se te dificulta un poquito colocarlo correcto pero si lo haces rápido no hay ningún problema Entonces voy a colocar mis pestañuelas. y solo voy a colocar delineado para poder colocar las pestañas voy a hacer un delineado fuerte porque solo quiero colocar mis pestañas recuerden que estas pestañas son magnéticas las agarra el delineado ahí se quedan plantados listo Voy a aplicar y aplicar delineador negro, pero es de día. Voy a aplicar el blanco. También abajo. Ya ¿Sí? Nada más me voy a sellar el maquillaje. Otra cosa que es igual de importante que el primer, chicas. Sellar con polvo jamás se vayan sin sellar el maquillaje y no sé si es la luz pero se me ve la cara muy muy blanca en lo que es el teléfono pero en el espejo se me ve todo muy bien pero no sé por qué en la pantalla sí se ve muy muy blanca no sé si es por el aro de luz que quizá lo tengo muy al pie siempre siempre sellan aunque este es acabado en polvo, de todas maneras le voy a dar una ligera selladita, como vieron, no sé qué polvo, con el mismo polvito que ya tenía allí, solo para rectificar. Y voy a colocarme un poquito de rubor. Voy a estar usando este ruborcito. de Mary Kay también y ya no voy a usar Highlander porque el rubor como pueden ver tiene como destellitos de brillo así que solo el rubor y los labios